Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Empezamos un capítulo más de este Tu Espacio, Elena y el Sexo. Hoy hablaremos de arte y desnudo y para eso tenemos una invitada muy muy especial. Ella se llama en su nombre artístico Creebi y vamos a ver un poco de su arte. También hemos preparado una nota muy especial para ustedes. Producción sin me ayuda, por favor, con la nota. Pero antes mencionarles que este espacio no viene nada más y nada menos gracias al patrocinio de Cleisian Font. Cualquier producto, accesorio, vibrador, dildo, al puro y estilo y elegancia de solamente Cleisian Font. Búsquenlos www.cleisianfont.es. También, por favor, Pastelería Erótica, cualquier pastel erótico que tú quieras para una fiesta sorpresa que quieras dar a tu pareja, una despedida de soltera o una despedida de lo que quieras, pues Pastelería Erótica ofrece cualquier tipo de producto para tu mejor fiesta también. También tenemos gracias a Erótica, la primera feria de educación y erotismo del país. Este, este año se va a realizar este día 8 y 9 de septiembre. Así que no lo olviden, Erótica. También Dan Call Group, servicios de páginas, hosting, dominios, lo que ustedes quieran, Community Manager, Dan Call Group es su razón para poder cualquier producto que quieran. También Cualquier cosa que deseen, todo a raíz eh, que quieran consultar con respecto a todos los temas que estamos aquí, www.elenayelseixo.com. Cualquier cosa, chicos, ahora sí, tenemos preparada la nota para la producción sobre el arte y el desnudo. Por favor, la nota. La perfección del cuerpo humano como ente motor y estético ha sido el eje principal del arte en la historia de la humanidad.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 Punto elena y el sexo.com. Cualquier información más en detalle está en nuestras páginas, búsquennos. También en, nuestros, en todas nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook, ya saben, para lo que deseen, estamos a las órdenes. Estamos aquí con una gran artista urbana, ella es diseñadora y tulca niña, para quienes no la conocen, ella es cri B. ¡Fuerte el aplauso! <risa> Pero necesitamos que se voltee. Cri está un poco reservada porque está como muy concentrada en su arte, muy metida. Así que queremos saber un poco, conocer ahí a la gente. Queremos saber de ti. Necesitamos que, que, que saber de quién escribí. ¿Quién es? Cree? Bueno, buenas, buenas noches con, con todos. Un gusto, un honor estar aquí en este programa. Eh, mi nombre es Karina. Eh, por eso se eh, minimiza las siglas de Cri. Y vi es porque me dicen abeja o me conocen como abeja, porque me gustan las abejas, dibujar las abejas. Porque pica y es dulce. <risa> Pueden seguirme en mis redes, estoy como Cribi. eh, Soy artista urbana, soy diseñadora y fotógrafa. Y estamos a las órdenes, espero que les guste el trabajo que vamos a hacer hoy. Eh, agradeciendo a la modelo que nos está ayudando y agradeciendo a Elena sobre todo por la invitación. Muchas gracias. Qué chévere, chévere fue conocer un poco más de cri y de su arte. En realidad vamos a conocer más más, más en detalle de ella porque la acabamos de conocer y queremos saber más de su arte, del arte del desnudo y justamente estamos ahora eh, con ejempli ejemplificando, perdonen, acá eh, con un arte en vivo, este es Body Paint, eh, usando justamente como lienzo el cuerpo, ¿no? Y también hay muchas ramificaciones en las cuales también se usa el cuerpo, como hemos visto en nuestra nota, eh, fotografía, también está eh, el, con los luces, o sea, se puede utilizar de millones de maneras, el arte es increíblemente infinito y se puede hacer de mil maneras. Queremos conocerte un poco más, Cris, que estás un poco nerviosa y que al otro lado te están viendo a las chicas, las chicas, qué onda, pero queremos más saber de Cris un poco eh, como artista, 11 años acá en Quito, eh, pero tú ya vienes 11 años con el arte eh, como esto de body paint. O, ¿O recientemente has empezado así como...? Eh, la verdad, en el body paint estoy alrededor de siete, ocho años. Mm. Y como artista, o sea, de que pinte y dibuje, pues yo me dedico a pintar y al arte desde los... Creo que cinco años. No. sí, me dedico bastante. Seis. Qué hermoso poder pintar desde los cinco años y que la profesora o tus padres eh, también te digan, wow, qué loco, qué es increíble, cómo pintas. Y ahora yo quiero ver qué es lo que nos vas a presentar acá. Eh, veo que es un ojo al principio, no sé, puede ser la luna llena, porque estamos de una llena. Pero esto, mira qué lindos colores que está usando. Por favor, eh, me gustaría que me menciones un poco de por qué y qué se estaría representando aquí en este tu, tu, tu arte. Eh, bueno, lo que he decidido representar hoy eh, para el programa Elena y el sexo es eh, la libertad. Sobre todo la libertad eh, tanto en la mirada como en, en la gráfica que van a terminar de ver a lo que yo te, a lo que ya entregué el trabajo terminado, que será en poco tiempo. Eh, que disculpen el, el tamaño del dibujo y eso, porque debería ser un corporal completo, pero no tenemos mucho tiempo tampoco es, aquí, y, y ya, ojalá les guste. El arte fluye, chicos, o sea, es una cuestión por... Así tenga cinco minutos, flash, o sea, a ver qué ponemos, listo, aquí está, en acción. Yo voy a sostener el micrófono porque yo creo que ella no va a poder mientras hace esto y seguir haciendo, así que yo te voy a sostener el micrófono porque necesitamos saber más de ti. Porque qué eh, hemos visto un poco y te hemos conocido como que repites, eh, no sé, las abejas? En este caso lo que veo también es los ojos. Eh, cuéntame un poco más de tu marca personal. Uh. Bueno, mi marca personal eh, es un es una caricatura que yo creé que es una abeja. Eh, esta es única y está registrada a mi nombre. Ah. Eh, la, la inventé yo, la creé yo, a razón de que una abeja me picó cuando yo era muy pequeña. ¿Dónde no picó? En la oreja. ¡No! <risa> ¡Y pinchó No. Y empecé, o sea, les, les tuve temor hasta, hasta no. que la dibujé. Y luego de eso ya logré superar ese miedo y me sirvió no. también como una terapia, se podría decir. Luego de eso, como ya me dedicaba al arte y a dibujar, la hice conocer en, en varias ciudades del Ecuador porque Ajá. he pintado en varios festivales hasta fuera del país. Hermoso. Y así como también he tenido el reconocimiento Osvaldo Guayos a mí. ¡Guau! ¡Wow! Y, y todo esto lo, lo he hecho gracias a, al haber creado ese personaje. Qué importante cómo enfrentar tus miedos, no quedarte con ellos, porque ¿qué pasa si nos quedamos con ellos? No hubiese nacido, en el caso de Krivi, esto este talento, se si hubiese quedado ahí atrás y no da que talentos como ellos se queden atrás. Y yo sé que al otro lado también hay un montón de gente que pasa las mismas circunstancias y está viviendo por los mismos. Así que, por favor, salgan de ahí y como lo ha hecho Cri, pues enfrentar sus miedos. Eh, que ahora quisiera preguntarte un poco como, como en tu opinión personal, ¿qué es lo que tú... Eh, ¿qué es para ti el desnudo? Para mí el desnudo es... Eh... El mostrar tu alma por completo mm. La verdad, más no mostrar el cuerpo ni la piel Sino tu alma Y más que todo cuando la, lo combinas con arte uh -huh. Es el arte en su máxima expresión Así es Porque muestras pureza Más el talento de una persona Que siempre lo va a hacer con el corazón Entonces eso para mí es el desmo. Wow. <risa> Me sí. quedo con es. ¡Guau! Wow, qué hermoso conocer gente con, con ese lindo corazón de pensar, porque como que estaba hablando en ese momento el corazón, no la cabeza, ¿no? Me encanta Cris, o sea, Cris, te acabo de conocer y ya, ya, ya, ya hay empatía, <risa> ya hay algo aquí, ¿no? Hay feeling. feeling, como todos los que vienen a mi canal, por favor, siempre va a haber feeling, ah, después de que sales de esta. Oye, y cuéntame un poco más, o sea, sí, ya son 11 años de trayectoria, Creo, eh, como todo artista, también tiene sus obstáculos. Eh, yo quiero preguntarte a ti, si tú has tenido o sea, obstáculos, barreras sociales, no sé, tú al ocupar también el cuerpo como lienzo, tal vez la gente te, te diga, no sé, algo, o tú, incluso tu familia, no sé. ¿Te has topado con alguno de estos casos? La verdad sí, eh, me he topado con, con el machismo. Mm. Porque la verdad dicen, eh, tanto... Bueno, los hombres, uh -huh. tanto en el arte urbano como en el graffiti, uh -huh. o en el diseño, que es lo que yo me movía. Uh -huh. Ellos decían que el arte urbano o sea, es, es para ellos, uh -huh. es para chicos, no es, no es para las chicas, o sea, como, como yo. Como si fuera y, género el arte. O sea. Y logré enseñarles de que podía pintar igual o mejor que ellos. Y entonces les mostré que, que no hay barreras para para hacer lo que te gusta. Esa es, Arrecha nunca viene, carajo, esa es, bienvenida, por favor, me encanta ese coraje, esa valentía, es increíble, toda la gente que yo me he ido encontrando en el camino, gente valiente, mujeres luchadoras que no se han quedado atrás y que no se han quedado con lo que han dicho la gente, sino que lucharon sus miedos, pues, y están acá, señores, qué bien, o sea, a mí, al público allá, por favor, si me ayuda un fuerte aplauso para aquí porque... ¡Por ¡Oh, mío! Gracias, gracias, gracias, gracias. Y al otro lado, yo sé que está gente viéndonos. Vamos a saludar a Golden Mens, que chévere y creativo. Gracias a todos ustedes por seguirnos. También Andrea Kitty Ruiz, saludos a ti, Elena, y a tus invitados. Está hermosa la pintura. Un besote. Ahí tenemos un. A toda la gente que nos está viendo, pueden mensajearnos, pueden comentarnos, pueden decirnos, eh, si quieren con, preguntarle algo a Cri, de su arte, de lo que está haciendo ahora. Este, están aquí, eh, coméntenos, escríbanos. También vamos a tener un nuevo segmento que ya les voy a decir más adelante. Eh, eh, estamos preparando un nuevo segmento para todos nuestros invitados. Se vienen las preguntas picantes de Elena y el se hizo, así que espérenos, ya no se vayan. Bueno, vamos a pasar un poquito a comerciales, por favor, si producción me ayuda, vamos a poner un poquito de pausa mientras calentamos de esta atmósfera y preparamos de aquí para lo que se viene, señores, por favor. Así que producción, volvemos en un corte. <risa>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 que jamás la imaginado. ¡Qué linda y maravillosa! Estos días lunes están de frío, pero aquí estamos... Rompiendo mitos y tabúes calientitos señores y ahora estamos hablando del arte y el desnudo nos acompaña una gran artista Tulca Neña, 11 años viviendo aquí en Quito, Cribi. Estamos ahora en nuevo segmento, esto se llama Preguntas Calientes con Elena Gilseizo y vamos a preparando, preparando gente también ustedes allá Pueden preguntarle cualquier cosita a Cri, algo que nunca, sus amigos, sus amistades sobre todo, que no saben y dicen, no, ahora sí me la vas a preguntar, yo lo sé. Este es el espacio, amigos, por favor, cualquier cosa pregunte, que estamos aquí para responder. Así es, mi querida Cri, por favor, este segmento se basa en romper mitos, así que aquí vamos a hablar no sin de pelos. Y, no, no te metimos mucha <risas> producción. ¡Ups! Ups, no me advirtieron de se olvidaron pregundos. de ese pequeño detalle, por favor. <ríe> mi querida Cri, cuéntanos, por favor. Novio, novia, perro, gato, planta, ¿qué tenemos? Planta. Planta, Soldera. buena. Las plantas son muy son, buenas. Sí, es una buena terapia. Una buena <ríe> terapia, buena compañía, por favor. Oye, mi Cri, y sin... Te gustaría tener a alguien cómo cómo sería o sea cuál sería tu o sea tu figura que lo vos eliges? diga que sea así que ha que sea asado que sea cocinado ¿Cómo, cómo te gustaría que sea tu persona ideal así soy bien complicada en Uf. esos temas la verdad ya empezamos mal señores ya, ya empezamos, empezamos mal. mal complicada check no Vamos, ahí aflojemos un poco, que al otro lado puede ser que esté la persona especial, ah, ah, <risa> ser. ah puede ser, ¿ah? No, ah, claro, por supuesto. Por Desde la otra semana yo ya vengo, y ya somos cupido aquí. Aquí unimos que me de la región para venir con, con corbatín eh, y todo. Pucha, mango! sí, pero es que profesión, por favor, alguien que no le avisa, ¿no? No me informa. ¿no? no le informa, por favor, complicadísima. ¿Qué más? O sea, pero bueno, eso estamos hablando un poco de Cri, pero ¿qué es lo que le gustaría como como persona? Sí, bueno, yo. Por ejemplo, a mí, que sea inteligente. Me encanta un hombre inteligente porque con él, no sé, puedo hablar horas y horas y horas. Y qué lindo también conocer a, a gente con diferente opinión y que estás ahí en la disputa y después te peleas y terminas en la cama porque... Está eh, <risa> bueno, ¿no? Esa. <risa> esa, esa. <risa> bueno, si te comento, sí me gusta que sea súper inteligente, que sea súper atenta. O atento, o lo que sea. <risa> que, aquí estamos con carne, con pollo, con pescado. El sea. menú está disponible, <risa> lo que deseen. Eh, la verdad, eh, con, que, con que me demuestre que es una persona hecha para mí, no necesito nada más, no, no, no ando viendo. Hecha para Que aquí. tiene o que no tiene. Por Dios. Que le guste el arte, que, que sea descomplicada, que, que le guste la aventura, que, que se pueda vivir cosas nuevas. ¡Uf! ¡Eso! Uf. Sí, y, no, y, sí. y de acá de Quito, del extranjero... Eh, si la, posible, dicen que las sí. asiáticas, ¿ves? Ah, yeah. sí, es posible <risa> sí, y, y, y si es de piel trigueña, o sea, Uf, me pido más ¡Piel trigueña, señores! ¿De qué, qué estatura más o menos nos gustaría? Ah, estatura también, debo decir. <risa> bueno, estamos con pie, estatura... <risa> Ay mi querida, me estoy divirtiendo mucho, ¿eh? <risa> Y cuéntame un poco más, ahora me estoy un poco con, con, con el arte, o sea, son 11 años, yo supongo que en todo este trayecto de eh, tus obras creando eh, a mismo Body Paint, ¿no? Eh, ¿No tuviste por ahí un desliz con tu no? con tu en este caso sería con eh, tu, tu, modelo. tu modelo, con tu lienzo vivo. Si hubo algunos roces por ahí, capaz la magia fluyó y el arte. La verdad no, yo soy muy profesional en mi trabajo y cuando... Alguien tiende a contratarme, siempre tiendo a verlo como un lienzo, Bien. como lo que es. Uh -huh. Entonces, le tengo todo el respeto del mundo porque un artista lo que más respeta es el lienzo. Perfecto. Entonces, tiendes, eh, la persona te solicitó tal trabajo y quiere uh -huh. tales fotografías, eso es lo que tienes que entregar. Uh -huh. Porque el cliente siempre tiene la razón. Así es. Aparte de que ha habido eh, muchos clientes y clientas mías que como les gusta mi arte ellas siempre no me han dado ninguna sugerencia sino más bien sus palabras han sido haz lo que tú quieras o lo que tengas que hacer Soy en este día mami hágalo, este cuerpo es tuyo pero siempre hay, hay que mantener ese respeto Ahí he tenido He tenido clientas con las que he trabajado y clientes con los que su pareja les ha acompañado, mm. ha estado viendo, mm -hmm. escogiendo las fotos que le gustan, las que mm -hmm. no. He trabajado con varios modelos, A, AA, triple AAA, Mira. he trabajado para canales de televisión, uh. entonces siempre hay ese respeto y es por, por eso supuesto. que me vuelven a contratar o me conocen o me vuelven a buscar porque Ajá. nunca tengo ningún tipo de roce con, con mi lienzo o con mi cliente, Perfecto. porque eso es ser profesional. Es, es una ética, como tienen los médicos. También uh -huh. tenemos ética los uh -huh, artistas. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Así crean que no. Aunque crean que no, hay, lo hay. Profesionalismo sí, ante profesionalismo. todo. Por no supuesto. Que... Me encantaron tus palabras. que Te lo digo porque yo conozco el caso de mucha gente que por ahí, sí, me quiero hacer fotos, este sí, y bueno, no sabes primero con quién y, y no sabes dónde se va o a qué... busca buscas o qué. el primero que okay. El que dice, ya yo te puedo hacer fotos porque yo tengo cámara, pero mm. ¿qué onda? Hay que trabajar un poco en la decisión porque hay que cuidar, pienso, ¿no? Tu cuerpo, tu, tu cuerpo. imagen, ¿no? No sabes dónde van esas fotos o no sé a dónde, dónde van. a va. terminar, claro. Claro. que todo eso es un derecho de privacidad del cliente. Uh -huh. No puedes entregarlas a nadie más que a tu cliente. Así es. Así mismo como el, como el trabajo que él recibe. Que, Así es. Que sea de calidad. Verifica siempre que, que tenga un fanpage que tenga clientes anteriores que sean clientes satisfechos, Ahí que está. no tenga ningún tipo de denuncia, el Ahí nombre está. al que tú te estás dirigiendo a Ajá. hacerte el body paint, porque si hay gente que dice hacer este trabajo y lo único que hace es usar las fotografías o sobrepasarse con sus sobrepasarse clientes. Con sus Sí, yo conozco muchos casos, no voy a dar nombres ni nada por el estilo, pero justamente este espacio está dedicado pues, para hablar de estas cosas que conozcan más de cerca de las, y que prevengan todo este tipo de, de, de eh, espacios que pueden pasar muchas cosas. Así que cualquier deseo que quieras hacer artísticamente con tu cuerpo, hay que tener mucho cuidado, hay que prevenir cualquier cosa y, y, y nada, entregarte sí con artistas, con profesionales. Mm, mm, mm, mm, mm. Nuestro público este también está al otro lado. Saludos a Paul Janet. Saludos chicas grande cri uh -huh. Gracias. Gracias Paul. Él también es un gran artista, eh, tatuador. Eh. No sé, tú haces tatuajes o todos no. He hecho diseños. los diseños para los tatuajes. diseños. Me están. piden que haga los, los dibujos porque soy ilustradora también. Sí, y vi entonces. que también es diseñadora, ilustradora. ¿Y estudiaste acá en Quito? O? Sí, me gané una beca. Me gané una beca desde Tulcán para venir a estudiar aquí uh -huh. en Quito uh -huh. eh, Saqué la tecnología y luego me gané otra beca para estudiar en la metropolitana de Quito Y ahora soy ingeniera en diseño gráfico y multimedia ¡Vamos señores! ¡Arrasando! ¡Por favor! ¡Cri! ¡Viste! Un aplauso por favor gente para esta mujer ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí estamos! En tu espacio en n hizo Conociendo a gente maravillosa como lo es Cri B. Estamos aquí eh, un poco en el Espacio y cemento Preguntas Calientes y tengo una muy buena que hemos preparado. Oh, ¡No! ¡No! <risa> tranquilo, Tranquilos, nada del otro mundo. Mi querida Cri, este, ¿tú eres multiorgásmica? Concepto de multiorgásmica, por favor. ¡No! Cada vez no, aprendemos no más programa, en este espacio nada. tu programa, Elena, línea es es tener más de dos o tres o cuatro o cinco orgasmos, nada más. Ah sí. ¡Ah, sí! Bueno, arrasando también venimos. Y en alguno de estos eventos, ¿cuánto ha sido el número superior de orgasmos? Dos, tres... Tres. ¡Uah! ¡Vamos, señores! Tres orgasmos seguidos, qué rico, ¿no? <risa> sí, Muchas preguntas. Gracias a las personas que nos aman y nos permiten tener más orgasmos, señores. Por favor, la vida es más saludables y lo tenemos, por supuesto. <risa> Señores, llegó un momento, vamos a dar un pequeño corte. Vamos a mostrarles, eh, hemos preparado el noticiero de esta semana. Por supuesto, eh, también nos pueden comentar, nos pueden escribir cualquier pregunta caliente o picante para nuestra CRIBI. Este ya momento, no, ya no, dice ya no, unita no, más, ya, a ver no. dónde están. Nada, no me dan ni una pregunta que, bueno, conste, miren, yo les estoy dando la oportunidad, conste. Así que mi gente linda, volvemos en unos eh, breves minutos con tu noticiero de Elena y el Sexo con Paula Herrera. Hoy en las noticias de Elena y el Sexo les contamos que el pasado martes 3 de mayo se realizó la exposición del libro documental Diario Visual de Vera y Victoria, realizado por la fotógrafa y psicóloga Mar Saez, durante un periodo de tres años de registro de la vida íntima de la joven pareja de 20 años. Con esta exposición, Saez, de 34 años, intenta romper con estigmas y estereotipos del amor heteronormativo y muestra una mirada desprejuiciada de las relaciones afectivas. La protagonista de esta obra es Vera, una joven transexual que a partir de los 18 años decidió presentarse ante la sociedad como una mujer, dejando atrás su historia como Bernardo. El libro y la exposición han despertado gran interés en París y Marsella, además de presentarse en el Festival Photom de Valencia, donde las imágenes exhibirán hasta el 1 de junio. Para luego continuar su recorrido en España Además les contamos que en Chile se realiza la exposición artística Multitud Marica Activaciones de archivos sexo disidentes en América Latina Una labor enfocada en reactivar archivos de violencia homofóbica en varios países latinoamericanos Esta exposición se muestra en el Museo de Solidaridad Salvador Allende Y aborda casos de represión, persecución y violencia a homosexuales y personas transgénero desde el siglo pasado el proyecto se basa en la investigación realizada por los curadores Francisco Godoy y Felipe Rivas, enfocado en ocho sucesos de distintas partes del continente y puesta a disposición para que artistas, colectivos o investigadores las traduzcan en sendas propuestas artísticas. Además, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA, anunció el pasado 3 de abril que Estados Unidos, uno de los principales financiadores de sus proyectos, cortará con todo el apoyo económico para el organismo. El argumento por el cual el país norteamericano retira todo el apoyo económico a la UNFA, gira en torno a sospechas que colocan al organismo dentro de proyectos de abortos forzados en China. Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, mediante un comunicado oficial, rechazó esta afirmación y reiteró trabajar por los derechos de cada uno de los individuos para un ejercicio libre y sin discriminación de la toma de decisiones. Esto es todo por hoy en las noticias de Elena y el Sexo, mi nombre es Paula Herrera, hasta el siguiente lunes. Volvemos de estudio, nos tocó repetir, mi gente linda, estamos en este tu, tu programa Elena y el Sexo. Ya estamos a punto de concluir, la verdad, si ustedes notan la belleza, el arte que acaba de crear mi CRI, por favor, después quiero que me digas... Todo esto, como, o sea, la representación que hizo y nos preparó para este tu espacio, Elena, y él se hizo. Mi querida Cri, coméntanos así en breves resúmenes, ¿qué es para ti el arte, el desnudo? Eh, ¿Qué nos puedes aconsejar para la gente que quiere eh, ser, molde, pues, perdón, ser un, eh, un lince vivo o también que quiere meterse como artista a trabajar y que también quiere romper estos mitos y estos miedos que tú también has pasado? ¿Qué le dirías a todos ellos, mi querida? Bueno, pues más que todo a, a los chicos jóvenes, a las chicas jóvenes que quieren dedicarse a esto O sea, los primeros intentos siempre se fracasan mm. Pero síganlo haciendo, sigan practicando, sigan intentando, sigan siempre tratando de ser originales No copien las cosas, mm. no no plagien, sean ustedes mismos y saquen, saquen de adentro de ustedes Que las cosas solo deben fluir, solo deben salir y, y ser libres, nada más o sea, eh, a quien se quiera dedicar a esto del body paint, si tengan cuidado en las pinturas que usan, uh -huh. en, en los materiales, en prepararse, en seguir un buen curso, en consultar a un amigo que sepa de verdad, uh -huh. si quieren igual mi página está abierta para que me consulten, me escriban, me digan Díganos si necesitan un body paint. Mi página escribí y en el fanpage, ¿En fanpage? me encuentran como cribí y igual ahí encuentran mi número de teléfono sí. y no hay problema, yo soy súper abierta para contestar cualquier pregunta. Hable, pero necesitamos tu número telefónico, Cri, para las personas. A ver, tu número telefónico. Mi número de teléfono es el 0983-046843. Para cualquier cita que quieras. De trabajo, de trabajo, ah, de trabajo. Okay. <risa> Qué bestia, qué mal pensados, que estaban no en, en cigita, no Con cualquier cliente trigueña, ya saben, ¿no? ¿Sí? ya saben, sí, ¿No saben que siempre se profesional? Complicada, no, pero pilas, de, de buen corazón, de, una... pero no, de buen corazón. Pero vamos a hacerle una pequeña, una pequeña pregunta a, la, a, a, a nuestro querido Lienzo que está a, a, a acá, aquí, Y dice no, no estoy aquí, solo está mi espalda, mi querida Tania. siente o no siente? Sí siente. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué siente, mi pues, mi querida Tania? Frío. ¡Frío! Estoy en Quito, pues. ¿Y atrás y... de la espalda no siente cosquillitas? No. Oye, es que a mí si me toca en la espalda, me derrito. A mí sí... Si... Hoy no, no. eso era un secreto! ¡Nadie lo tenía que saber! Ah, ¡Ya lo dije! ¡No! <risa> ¡Corten, corten! ¡No! Es hermoso lo que acabamos de presenciar en este momento, señores. Este, la verdad, este espacio de Elena y el Censo está justamente para desmitificar y romper los mitos y tabúes. Saludamos un poco a la gente que está al otro lado. Wayfar, Wayfar MF. Perdóname que estoy así. Wayfarer MF, saludos CRI, éxitos. Es ah, un mi amigo tuyo. Sí. Es J4. Digamos. J4, eso es mejor, cachas. J4, J4. muy fácil, J4. Él es un buen artista urbano también. Saludos, bueno. J4, ¿viste? Tenemos, tenemos que conocerte a J4 en 4. J, J. Andrea Kitty Ruiz, definitivamente el mundo se da la vuelta con el amor y el sexo, en conjunto o por separado, pero siempre respetando el sexo, género, edad y color. Miren el caso de Macron en Francia, su esposo, ¡uh, chicas, me, me mandaste! A ver, de 20 años mayor, años mayor que, que él, si no, que equivoco? Y pues es hermoso y digno de admirar, no importa la edad, sino ese amor que les unió. Sí, la verdad, supimos la noticia de Francia y es una cosa también de locos, ¿no? Sobre todo, este... Cómo se pone en énfasis el tema de la edad, ¿no? Ahora que es una mujer, está ahí como que, ah, bueno, el run y que, que es menor a él, mirá, que ni siquiera, no sé cuánto, ¿no? Entonces, eh, sí, la edad, el color, el género, no importa, lo importante justamente que es de la persona, ¿no? Es de, de ese ese ser maravilloso, esa alma, ese cariño que tienes que por entregar, ¿no? ¿No? Eso es muy importante. Uh, saludamos desde Cuenca, Marcus Arias, a ver, saludísimos, bendiciones, de excelente programación Gracias mi linda gente de Cuenca, justamente esto estamos haciendo por, para todos nuestra gente linda del Ecuador Y por qué no, el continente entero, hablando de, de, de sexos y mitos y tabúes Estamos ya a cierre de nuestro eh, programa, nuestro eh, ya décimo programa Estamos hablando justamente del arte y el desnudo jun, junto con CRIBI Agradecemos justamente a, la, a, a, a ella por haber venido a este espacio, habernos eh, dado este hermoso y talentoso obra de arte. Si nos ayudan, por favor, con cámara. Vamos a hacer un poco más de detalle para que vean eh, hasta el último. Eh, más en detalle, por supuesto. No, no, tienen que ver esto. Le está poniendo Elena y el sexo. ¡Lamé! ¡Por Dios! ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta cómo eres, Crim, me encanta lo que piensan, o sea, lo que piensas, la verdad. Chicos, chicas, ya saben, aquí hay un gran, gran talento que está disponible para poder dar mucho, mucho talento, ¿verdad? Por favor, mi Cri... A toda la gente que te sigue, a toda la gente que son tus amigos al otro lado y mándales un saludito, un abracito, un besito. Y donde más te pueden ver cualquiera de tus, de, de tus artes, de eh, fotografías, de, cuéntales por favor que ya nos estamos describiendo. Eh, bueno chicos, eh, todo esto pueden encontrar en mi página en Cribi, eh, ahí pueden encontrar varios diseños. Eh, varios body paints, también hago arte urbano, murales mora graffiti, fotografía, hago video, Seña. hago diseño, oh, redes sociales, eh. multimedia, todo lo que ustedes quieran. La verdad, eh, muy honrada, es familia, es familia. muy honrada es de estar aquí en este programa. Espero que les guste el trabajo que se hizo en el en el tiempo que, que tuvimos y alcanzamos a hacer. Es y espero que me visiten en mi página, pongan un like. A todos mis amigos, gracias por verme, a todos los que se conectaron, mandaron un saludo. Gracias J4. Gracias Javi, gracias a todos los que están pendientes de las redes. Y gracias Elena por tenerme a aquí. Tí, a ti, mi Cri, a todos a ustedes que están al otro lado y están ahí presentes por este tu espacio, Elena y el sexo. Nos vemos para la próxima semana con nuevos capítulos, nuevas ideas. Agradecemos nuevamente a Cri por venir. Gracias a su arte, gracias a ser a romper este miedo, eso chicos ella lo rompió, lo hizo y está aquí gracias por todos a todos ustedes no olvidar a nuestros patrocinadores Pastelería Erótica, sexo Erótica la primera feria de educación y erotismo estaremos, anunciamos a través de nuestra página nuevos segmentos, nuevos eventos que estaremos haciendo, no se olviden, cualquier información a través de nuestras redes www Com. nos vemos gente, el próximo lunes a las 9pm, saludos chao gente ¡Chao! <laughs> oh so good in the oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh